Hey, bienvenidos a Clásimas. Hoy vamos a ver esta hermosa paleta de Essence. Vamos a hacer los swatches y voy a hacer un look con ella. Espero que se queden para ver qué tal. Vamos a comenzar por aquí arriba, el color más clarito. el segundo color, un poquitín más oscurito yo los voy a acercar en un momentito para que vean los tonos más de cerca voy a dar otra capita del primero, aquí está vámonos con este de aquí arriba que es casi idéntico al segundo pero con brillo wow una sola pasada, miren qué belleza un brillo muy suavecito no es glitter es más bien como metálico o satinado bueno diría que metálico este cuarto de aquí se parecen mucho los cuatro primero, primeros este también tiene brillito Linda. me molesta un poquito que la paleta tenga tantos tonos parecidos unos a los otros Siento que es un poquito como un desperdicio de dinero. Compras una paleta que tenga prácticamente, miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6 tonos que son parecidos todos. También tiene brillo. Lindísimo. Lindísimo. Y además una pigmentación que miren como arrastré el dedo y me llegó hasta aquí la pigmentación. Excelente. Muy, muy buen dorado. Eso no me puedo quejar. Voy a saltarme este para ya terminar con todos estos que son así los tonos piel y dorados para que queden todos uno cerca del otro. Este es más como champañita. Lindo también. Pero como ya dije, me molesta un poco que sean tan parecidos. Este muy muy parecido a este de aquí, por ejemplo. Vámonos a los tres tonos de esta paleta que no son color piel ni dorados. Así que vámonos con el marrón. Este marrón es mate. A mí me encanta cuando las paletas tienen un marrón mate. Porque el marrón es un tono que simplemente se usa demasiado. Uno necesita un marrón para casi cualquier look. Así que estoy muy contenta de que esta paleta tenga un marroncito. Y es un marrón muy bonito con un subtono un poco rojizo. Un chocolate. Vámonos con este rosado frío. Tenemos un rosado frío y una especie de rojo aquí arriba. Que los dos tienen brillo también metálico. ¡Wow! ¡Qué belleza! ¡Qué lindo! ¡Miren qué bonito! Tiene una pigmentación intensa. Vámonos con el último, el rojo. también bello y ya casi casi los voy a acercar Bueno, y si te ha gustado este video, regálame un like, suscríbete a Clássimes y te veo en el próximo video. Quédate en Classymess Channel y déjame tu comentario qué te parece esta paleta de esos. Así que nada, te veo en la próxima. Chao.